Muy buenas a todos, gente de YouTube Aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Continuamos aquí donde lo dejamos Capítulo 14, segundas intenciones Bienvenidos a Devil Within Ahí están, uy, uy, uy, qué bienito Si das una patada en la puerta para derribar a un enemigo, que haya al otro lado Pero no conviene ir mucho así, ¿vale? Mira, pues estupendo Malo que tenemos poca munición, pero bueno. De cartuchillo de estos vamos bien. Poca cerilla. Tres granaditas. Este, si tenemos algo más. Este es la que menos. Pues venga. Vamos, lío. Vamos a ver, Sebastián. A ver qué tal se le da. Sebastián Castellanos Más español no puede ser, vamos Sebastián Castellanos este El nombre que le han puesto Todo latino Ojo, eh Ahí fue donde se nos cortó la puerta Aquí me cagué un poco porque oí ahí la motosierra Págate Ojo aquí, ¿eh? Sé que nos vamos a encontrar Parece un motor, pero... Sí, sí Es un motor, tío Eh, punto de control Vale, vale Ok Ojo, ojo aquí, ¿eh? No me fío de la mitad de la cuadrilla ¡Yos! No parece que hagamos nada aquí El motor, de momento... Una palanca ahí Ojo Mierda, no funciona Vale Tenemos que Nos falta uno, creo, tenemos dos, nos falta uno Vale, ojo Se ha parado Ay, ay, ay, ahora un electricista <ríe> Qué gracias! Vale parece que hay uno tenemos así que fenómeno vamos a ver venga vamos a ver este mismo vale Vale. Vale. Bien. Trofeo ganado. Aprendido electricista. Nunca me dicho. Aquí tenemos que saber un poquito de todo. Pintero, electricista, mecánico. Superviviente. Pues venga. Esta palanquita. Pues me imagino que habrá que darle ahora después. Vale. Esto de aquí, tío. Es... Escama mucho. Vamos a ver. Ahí. Vamos, lío. He sabido que me iba a tocar a mí. ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Ostras! Pulpapol Dispara Otra, ya sabía yo que me iba a mandar aquí Al parking este o lo que sea esto Madre de mi vida Me cachis Eso te lo ha Ay, ay, ay Haga la linterna que viene ¡El pulpo, por! ¡Otra! ¡Me echa! Venga, ahora Odio, que no lo veo ¡Ay, que tengo otra! Que me han diñado Voy a dar vuelta Ojo que no ve Espérate ¡Ay, que está aquí! Otra. Están liñando, pero bien, ¿eh? No corro que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla. ¿Dónde están, maldito? Ahí viene. O sea, tío, no puedo gastar muchos cartuchos en la. Ah, mira. Pero no me da cartucho. Tengo más. O sea, tío. Ay, que viene otra. <ríe> Un cartuchillo me da, me cachí. <ríe> Dame cartuchillo, hombre. Ay, ay, ay. Esto me están reventando. Yo no lo veo, ¿eh? Está por aquí arriba o algo. ¡Ahí, ahí! ahí ahí, ¡Ay, que se me ha ido! ¡Otra vez! ¿Me ha ido otra vez para arriba? Ahí que lo oigo! Me pillan la... Ay, ay, ay. No lo veo. Me están persiguiendo. Ay, que me quedan encerrado. Ay. Malditas, Me puedo quedar. Estará, tío, no lo veo. Maldito. Me están echando, tío. Pero está ahí, ¿no? Maldito. Respeta. ¡Eh! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¡No, no, no, no, no, no, coma! ¡Me comió, tío! ¡Maldita sea! ¿Pero por qué? ¿Por qué? qué, Ya no le veo Se ha ido para arriba Hay que buscar el agujero Estoy echando ya la larva. ¡Ay! Me va a coger, me va a coger. Me va a coger. Perdónadle. Maldito. Me ha soltado, tío. Cachín se lo. Venga. Pero no cae, tío. Se ha ido. Vamos a buscarlo otra vez. Ven aquí. cuando están persiguiendo? ¿Está ahí? ¿Qué? No sé lo que hacer. Pego con el mano, tío. Tiene ya frito, ¿eh? Ay, ay, ay. Otra vez me come. Otra vez. Dios. Uf, qué chungo el bot, tío. Siempre pasa igual con los bot, Esto que mal se me da, tío. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Madre del Señor, que me está dando el pulpo Paul no sé yo qué es peor, vamos a ver, Ay. pero déjame. Dios, se ha tragado 4, ¿eh? 5. Ahora se me pira. Maldito. Me echa la niebla esta palina. Esto es lo que peor se me da, tío. Se si averigüe dónde está. Ay, que me va a pillar. Por aquí, tío Está el maldito Se esconde Visión No lo veo, tío Ah, mierda esta Aquí No te acerques, no te acerques que nos comes ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Oh! Adéntrate en el olvido. Madre del señor, hermoso. No sé ni dónde me. Ahí la sangre que se va para allá, tío. Ojo, eh. ¡Oh! Impresionante, tío, la batalla esta con los cosas Me dejan todo. Todo debilitado. qué lo parió, tío. 10.000 Menos más Me ha dejado tieso, tieso Vale Vale He cogido una bala Esta vez nos ha quitado menos vida Pero bueno Madre mía Venga, otro punto de guardado Oh, su no, que habrá que darle al, a la palanca otra vez, o algo O ya le hemos dado No, ahora Antes no nos dejó Uff Vale, ya tenemos generador menos más, menos mal eh me da esto flojísimo flojísimo entiende Sebastián madre mía cómo tan comió la cabeza otra vez ok parece que esa es la salida pues venga vamos lío que utilizáis todo mi poder. Menuda bestia, maligna. Ok. Vamos cubriendo todo lo posible por aquí. Ay, mira. Viene muy bien Una llavecita, ¿vale? ¿Y ahora? ¡Ojo! ¡Madre mía! Eso fue lo que vimos antes Creo que... Creo... Sí Y allí arriba tenemos que subir Eso la Iglesia el Chapel Bueno, también tendríamos que... Mira, otro puntito de control Vale, así que nos viene muy bien Vamos, aquí eh, aquí Eh... Este, ¿no? Ahí, crear el bilote o Está todo explosivo, ¿eh? Con la bestia está parda Ahí <ríe> Madre mía, chaval Dos granadas, cuatro pilotes. Poca broma. ¿Ves? Ojo aquí. Mira la nuestra amiga. Mira a nuestra amiga. La del pelo negro. ozue llama, llama. Zaki. Y este que hay aquí, tío. Madre mía, chaval. ¡Dios! mezcla entre el racer y selfie. ¡Uf! Eh. ¡Ostras! ¡Tú! ¡Ostras! ¡Tú! <risa> ya voy, ya. A cojonín. <ríe> ¡Toma! ¡Ostras, tío! Este tiene que ser el nada Tú debes. <ríe> Madre mía. Irte de aquí. Salir corriendo de aquí. Ostras, <ríe> no me digáis la música, ¿eh? Toma, otra. Sufrir, tú debes sufrir. Madre mía, chaval. ¡Eh! ¡Nuestro amigo! Dios, qué potencia tiene este. Psicokinética Vamos. Dios, esto, qué mareo, ¿no? Ahí con los vagones, corre. Vale, parece que estamos de nuevo en el hospital o algo. Ojo. Bueno. Si encontramos entra nuestra amiga. ¿Qué vuelto a estudios con su Que no es el doctor. Me y te he hecho un favor. No otra visión. No estás titulado. Jamás publicar algo en una revista prestigiosa? Nadie del mundo sabe quién eres. No, pero lo sabremos. Le he superado todos los aspectos Uf. posibles. Da igual, tengo lo que necesito. Solo queda. Podemos ponerlo a su lado si queremos. Por aquí. Por eso aquí. Que Hay cosillas también por ahí. Estamos. Supongo que ahora lo cogeremos. ¡Ay, que vienen más! ¡Ay, ay, ay! Ay, no no cómo es... te dé. De... ¿Qué son estos? ¿Se cuace o qué, tío? ¿Experimento? No sabemos. Ojo, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Chavales! ¡Ay, ay, ay! ¡No falle! ¡No falle! Pero cuántos disparos... Hay que pegarle a esto, tío ¡Ay, ay, ay! Bueno, me ha pillado de milagro ¿Eh? ¿Mil? Yo me pongo... ¡Se viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo dan esto <ríe> ¡No murió morido! ¡¿Qué?! Ya que el lanzura era nada, eh ¡Ay! Está en el vivo todavía Sí que esto es tremendo, tío Esto no muere, esto no muere Que no muere, que no muere ¿Qué hago? Jugar munición <risa> Me van a matar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que viene! ¿La granadita, ¿no? Maldición. Maldito esto ¿Cómo acabo con ellos, tío? Ay, ay, ay. ¿Eh? Ahí había salido algo estoy fatal de munición, ¿eh? Ahí, ahí Vale, vale, que hay que conectarlos Tienen un rollo, tío A ver. Me deja. deja otro. Espérate. Ahí. Te desconectes. Uff. Needito ¿no? no Ojo ahí. Dios, menuda máquina mortal. Está todo relacionado, eh. No hay cuántas visiones. Ya yeah, Capítulo 14 completado. Ojo, oh, eh, con el pulpo pol. Madre mía, chaval. Uf, no sé qué va a parecido eh. Este huevito, pero tremendo, eh. Madre mía. Bueno, pues hasta aquí el capitulillo de hoy. El siguiente capítulo, pues. En poder del mal. En poder del mal. No sé qué significará, pero bueno, ahí estaremos. Eh, así que espero ahí vuestra compañía, vuestro apoyo y un saludito para todos. Peñita, cuidarse mucho. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.